Blon, que me cura los dolores por culpa del amor. Ya no quiero repetir la misma situación. Ya no quiero no. Solo quiero que me pasen el maldito blon Que me cura los dolores por culpa del amor. Ya no quiero repetir la misma situación. No. Ya no quiero amor, solo quiero que me pasen ese punto blon Para poder olvidarme y no tener rencor Y tranquila que te quiero y lejos es mejor oh. La música me ayuda a que me oxigene, que es lo que corría por mi sangre drené Una vez yo te quería, pero no pudo ser y ya no me duele Hoy ya no me lamento, solo pienso en los momentos que estábamos juntos Pero los puntos ya no se encuentran en suspenso no quiero nada, baby. Vuelve a lo de siempre. Nah. Ya no quiero que intentes, nah. no quiero lo que sientes. Nah. Tú me mientes, ey. me usaste lo sabes. Nah. No te puedo creer, ey. no te quiero ni ver. Ey, ey, ey, ey, ey. Ya no quiero lo, no. solo quiero que me pasen el maldito blog. Que me cura los dolores por culpa del amor. Ya no quiero repetir la misma situación, no. No quiero volverte a ver De ti ya no quiero saber Tu contacto ya lo borré Hace rato yo ya volé Ahora estoy en otro level Ya no quiero amarte A estar solo me acostumbré Ey. Ahora sí tengo poder No necesito una mujer Que a mí no me deje ser Sin ti ya sé que Solo quiero hacer música, ey. las cosas muy únicas. Ey. Solo una oportunidad, ey. con mi hermano por la vida, hacerlo toda la vida. Oh. Esta re resona, oh. esta re oh. Está re esta re re pegar. Ya no quiero amor, solo quiero que me pasen ese sepultura. Para poder olvidarme y no tener rencor. Y tranquila que te quiero, y lejos, mejor.